Moisés era Egipcio, Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Don Quixote se siente ofendido cuando Montesinos compara la belleza de Bella con la de Dulcinea y realiza otra prosaica interrupción. Cepos quedos, señor Don Montesinos, cuente vuestra merced, su historia como debe que ya sabe que toda comparación es odiosa. Nótese que hay una crítica metaliteraria del arte de la narración relativa al sueño de Don Quijote dentro de la Cueva de Montesinos. Sancho evoca al viejo Don Quijote. Me maravillo yo de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas. Don Quijote insiste en su propia urbanidad. No, Sancho amigo, porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos. Entonces, debaten sobre la experiencia del tiempo, el primo objeto que todo esto no pudo haber sucedido en tan poco espacio de tiempo. Sancho informa a Don Quijote de que permaneció en la cueva poco más de una hora. Don Quijote dice que estuvo allí abajo por tres días completos, y Sancho explica esto como el efecto de un hechizo. De nuevo, en la segunda parte, Sancho es más dado a adoptar la perspectiva irreal que Don Quijote solía mantener en la primera parte. Nótese también que aquí tenemos el tipo de debate metafísico que anticipa a Hobbes. El primo pregunta si la gente hechizada come. La respuesta de Don Quijote es hilarante, no comen ni tienen excrementos mayores, añade que tampoco durmieron durante tres días. Sancho vuelve ahora un refrán moral en una cita literal, dime con quién andas, decirte eh quién eres. Traducción, Don Quijote es un personaje hechizado en una fantasía caballeresca. Pero nótese ahora cómo Don Quijote insiste en la realidad. El tema de Santo Tomás reaparece. Lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Don Quijote dice que había otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, pero ahora llega la parte más increíble de la aventura. De pronto, ve tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras. La referencia es a las tres gracias, pero, por supuesto, resultan ser Dulcinea y las dos mujeres que Sancho y Don Quijote vieron en el capítulo 10. ¿Sabías que La edad de Don Quijote durante toda la novela es de casi 50 años, lo cual en aquella época lo ubica en los umbrales de la muerte. El inconsciente de Don Quijote revela finalmente su verdadera preocupación. Montesinos insiste en que esas mujeres deben ser otros espíritus encantados, añadiendo que él incluso ha llegado a ver a Lanzarote ahí abajo. Recuérdese que Don Quijote se ha identificado a menudo con Lanzarote. Ahora, don Quijote discute con Sancho, quien sabe que estas mujeres eran invención suya. El escudero acusa a su amo de estar contando los mayores disparates que pueden imaginarse. Don Quijote se mantiene notablemente tranquilo. Como te conozco, Sancho, no hago caso de tus palabras. Asombrosamente, mientras Don Quixote pregunta a Montesinos cómo podría desencantar a Dulcinea y ésta se niega a hablar con él y se marcha cabalgando, una de las dos doncellas se la acerca con una petición concreta relativa a su señora suplica a vuestra merced cuán encarecidamente puede sea servido de prestarle sobre este faldeín que aquí traigo, de cotonia nuevo, media docena de reales, o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de devolvérselas con mucha brevedad. Así que Don Quijote está a punto de conseguir las enaguas de Dulcinea y todo porque ella necesita un préstamo. Don Quijote está asombrado por las necesidades mundanas de los hechizados. ¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales parecen necesidad? Lo que sigue se hace eco de los debates morales del momento sobre los instrumentos financieros, especialmente los relativos a la caridad versus el lucro, y a los motivos por los que uno debería prestar dinero con intereses. Montesinos insiste en que la petición de Dulcinea es real. Esta que llaman necesidad a donde quiera se usa, y por todo se extiende, y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona. Y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos. Don Quijote no aceptará su aval, pero todavía le da a la doncella de Lucinea cuatro reales, que es todo lo que tiene, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos. Don Quijote insiste en que desearía ser banquero para poder darle más. Decid, amiga mía, a vuestra merced que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos. Todo esto alude a las reiteradas bancarrotas de España en ese momento, pero también es una meditación importante en la relación temática entre el comercio y el encantamiento. ¿Cuánto dinero le da Don Quijote a Dulcinea en la Cueva de Montesinos? A. Seis escudos. B. Cuatro reales. C. Cuatro ducados. Respuesta correcta. B. Cuatro reales. Don Quijote ahora dice que se dedicará a desencantar a Dulcinea. Sancho está en shock y se pone agresivo con su amo. Oh Señor, Señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí, vuelva por su honra y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido. Don Quijote confía en que con el tiempo...